Bueno, sí. A okay. eh, Luis, 10 eh, segundos. Buenos días, buenas tardes, Luis. Sí, Luis, ¿me, me, me escucha? Sí, ok, eh, vamos a entrar con, con, porque nos quedan unos minutos, Luis. Eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro también Luis Reynoso en este segmento de deporte. Eh, buenas tardes, Luis Reynoso. ¿Cómo estás, Luis Reynoso? Y también Luis eh, Ureta. Eh, muchas gracias por mantener la sintonía, además de que un placer de que el nuevo dirigente de los gigantes del Cibao, Luis Urrueta, el colombiano, esté con nosotros. Así es Luis, un placer de que tú estés aquí en el toque del mediodía. Escucho, te escucho. Sí, eh, bienvenido a nuestro programa. Dime, ¿qué te parece esta nueva oportunidad que obtienes con otro equipo en la Liga Dominicana? No, no, buenas tardes y, y bueno, disculpen la hora, eh, pero no nada, eh, contento, contento, como lo he dicho muchísimas veces, es una nueva oportunidad y, y esta vez con un club que, que, bueno, necesita pues volver a esos primeros lugares y, y a esos eh, eh, que tiene acostumbrado a la afición, no, el San Francisco siempre ha sido caracterizado por el buen equipo que tiene, desafortunadamente pues no ha sido, no han sido bueno los últimos dos años, no ha sido buenos al final, pero Creo que hay un buen material y en mi parte súper contento de, de hacer parte de esta, de esta organización, de esta franquicia. Eres un hombre muy joven, Luis, y, y has conocido nuestro núcleo, aunque estabas en el equipo de los Tigres del Licey, pero te cataloga por observar mucho el contrario, porque así es que uno es exitoso, conociendo la debilidad y fortaleza del contrario para saber cómo puede contrarrestar en ciertas ocasiones. ¿Te has relacionado desde tu llegada a los gigantes con varios jugadores? Sí, sí, sí, he, he conversado con muchos de ellos, inclusive con las nuevas adquisiciones, eh, eh, con Juan, obviamente tengo una buena relación con Juan, hablé con Wilín, he hablado con Moisés Sierra, eh, hablé con el mismo Siri, creo que eh, poco a poco voy voy comunicándome con ellos, yo creo que la comunicación es lo más importante que, que puede tener un dirigente y, y en el caso mío, pues, siempre hago mucho énfasis en eso, ¿no? Así que, bueno, faltan tres, cuatro meses para empezar y, y creo que tenemos tiempo para poco a poco ir comunicándonos con ellos y no solamente hablarles del invierno, sino también de lo que están haciendo ellos ahora mismo, porque creo que lo importante es saber en qué están ahora mismo, si, si están saludables, si sus familias están bien, y obviamente eh, si el trabajo anda bien. Sabemos que es un momento difícil para todos y para mí lo más importante es asegurarme de que ellos la estén pasando bien. Pipe, eh, Roberto Neris, eh, también parte del equipo de los gigantes, principalmente en el área de comercialización. Dice un televidente eh, de, de, de, de los jugadores jóvenes, que hay mucho en los gigantes, ¿cuáles eh, te han impresionado y por qué eh, de, de, de estos jugadores jóvenes que hay eh, en el equipo? Sí, a mí, a mí me encantan los jugadores jóvenes que tiene que tienen los gigantes. No bueno Si hablamos del caso de Siri, es un tipo que cambia el juego. Eh, con su velocidad con, con, con su dinamismo creo que le, le, le inyecta bastante una buena energía al, al conjunto ¿no? eh, creo que hay jugadores buenos Gutiérrez, el tercera base creo que eh, va a tener oportunidad y si, si juega pues es un muchacho que se puede desarrollar y puede ser uno de los de, de los que, que le aporta mucho a, al club, No creo que ahora el nuevo cambio que hicimos eh, me encanta Donil Cruz es un jugador eh, que creo que le trae mucho al club, es un jugador que juega todo, tiene fuerza, tiene poder eh, se proyecta como uno de los de los buenos sesiones todo de, de la liga de, y del béisbol organizado. ¿no? Así que eh, creo que el, el, el trabajo que, que ha hecho las oficinas anteriores, como lo he dicho anter, anteriormente, eh, eso ha sido bueno. ¿no? Creo que hay, hay buen material, hay buen material joven. Y, y, y creo que si se le da la oportunidad de juego, creo que van a, van a dar mucho de qué hablar. Obviamente, este año será un año particular porque quizá también muchos de los jugadores de niveles altos tener la oportunidad de jugar, querrán jugar por, por por lo que se está presentando aquí en los Estados Unidos. Y bueno, eso de pronto eh, complica un poco la situación, pero creo que con un buen plan eh, todos pueden hacer parte del equipo y todos pueden ver acción. ¿Qué tan difícil o fácil fue para Pipe eh, aceptar este nuevo compromiso con los gigantes del Cibao? No, no, fue súper fácil, súper fácil. Yo he tenido contacto con, eh, con la directiva, con Samir... Eh, eh, con Alfredo, y bueno, obviamente con Jesús simplemente fue hasta, hasta el final, pero yo tengo ya varios años que, que, que tengo una relación con ellos, eh, René cuando era, era gerente de, de Los Gigantes pues siempre, siempre me mantuvo al tanto de lo que era la organización, y, y nunca he dudado de que, de que, nunca dudé de que podía ser un, un club eh, donde, donde en, en algún futuro pudiese estar, no, obviamente en ese momento nada más pensaba en el Licei, que era la familia que me había abierto las puertas en la República Dominicana, pero uno es profesional y uno entiende de que, de que en cualquier momento eso puede cambiar. Eh, no digamos que de malos términos, pero, pero obviamente las cosas cambian por, porque la parte deportiva así lo, así lo, lo exige. ¿no? Y, y, y bueno, cuando, cuando terminó la final y, y de una vez se presentó la oportunidad, creo que, que las conversaciones se, se, se abrieron y, y de parte mía había mucho positivismo porque, porque sé lo que hacen en San Francisco porque sé lo que hace la familia lisey y, y me encanta, me encanta el proyecto y espero de que, de que mi, mi llegada pues pueda ser productiva para el equipo. ¿Hubieron más ofertas aparte de las de los gigantes? Eh, ofertas como tal no, pero sí sí sí me comuniqué con otros equipos que cuando se enteraron de que no iba a estar con, con el Licey pues, eh, pues eh, se acercaron y pero creo que ya la, la, la digamos que mi mente ya estaba puesta en lo que iba a pasar con, con San Francisco. Pipe, has estado tanto como dirigente, has estado como asistente en tu primer año, fuiste campeón con los Tigres, también has estado como gerente general. Cuéntanos de lo que has podido aprender en la Liga Dominicana y tu experiencia. Nada, que es una, una liga que, que, que es bastante cambiante, ¿no? Eh, cambia mucho, no solamente de nivel, cambia mucho eh, en cuanto a cómo te tienes que mover como dirigente, como tienes que ir a un juego, cómo tienes que gerenciar un equipo al principio, cómo tienes que gerenciarlo al final, eh, diferentes mercados, el mer un mercado grande como el licey de pronto vas a un mercado un poquito más chico, eh, como el de, quizá el de la Romana, eh, fanáticos que te tratan de una manera diferente, creo que hay que estar abierto a muchas cosas, no, hay que estar abierto a, a, a, a mucho, mucho trato diferente, ¿no? no solamente en lo deportivo, sino fuera del terreno también, eh, y nada, esto es un cambio más para mí, para mi, mi, mi, mi experiencia en la Liga. Eh, ya lo he vivido, viví en un mercado donde te exige, una fanaticada que te exige, una prensa que te exige, eh, una directiva que te exige. En este caso, todas las directivas exigen. Eh, pero quizás en el día a día, quizás el, el, el, el funcionamiento de, de, del día es un poquito diferente en todas las ciudades. Pero para eso no está, ¿no? Para, para aprender. Eh, ahora, como te digo, no es una experiencia nueva. Eh, sé que también... Hay mucha exigencia y muchas expectativas, no digamos exigencias, pero digamos que expectativas, diría que es la palabra correcta, y, y lo importante es uno tratar de, de cumplirlas. Eh, Pipe, eh, háblame de estos cambios, eh, no sé si tú has estado, si hay sugerencias tuyas, por ejemplo, vemos que regresa un Juan Francisco a, a, a la, al combinado de los gigantes del Cibao, vimos el, el cambio que se hizo por Juan de Franco, ¿verdad? Sí. Eh, entre otros jugadores, eh, también Willín, que vino de las Águilas. ¿Estos cambios eh, han visto sugerencia tuya o cómo tú lo ves? Sí, claro, eh, Jesús eh, ha estado bien comunicativo con, con todos, eh, con Wellington, conmigo, mismo Brian Peña, ha estado también involucrado en, en, en las conversaciones que tenemos como, como equipo. Tenemos un grupo donde nos mantenemos siempre al tanto. Eh, Mejía ha hecho un excelente trabajo comunicando todo. Eh, en el caso Juan, en el caso Wilín, pues eh, fueron de los primeros y Juan, pues yo lo conozco del licey de los últimos cuatro años, y, y sé el tipo de persona que es Juan, sé lo que Juan pueda aportar, sé que Juan necesita un cambio y, y obviamente era una recomendación bastante fuerte que, que ya tenía, ¿no? eh, ya esto viene desde hace rato, siempre he pensado, de, inclusive cuando estaba yo en el licey, que Juan necesitaba un cambio, eh, un nuevo ambiente, que, que, le, que le digamos que le re, renaciera su carrera, creo que Juan lo necesitaba un nuevo respiro, un nuevo aire y, y pues lo conseguimos, ¿no? Dimos un jugador bueno como, como Rosel Herrera también, pero bueno, esos son los los, los sacrificios que tienes que hacer en, en un cambio, ¿no? un cambio eh, no nada más es recibir, sino que también tienes que dar, y en este caso dimos un buen jugador. En el caso de Willy lo mismo, ¿no? Un jugador que te puede dar ofensiva, este equipo estaba viendo de ofensiva, eh, porque es un parque donde, donde tenemos que ser buenos ofensivamente. Sí, el picheo para mí es súper importante, pero Obviamente hay que anotar carreras para que ese picho pueda trabajar con un poquito más de, de, de digamos que de, de tranquilidad. Eh, y esos son dos bateadores, uno zurdo, uno derecho, que te pueden, pueden dar ese perfil de, de bateadores con poder que pueden sacar la bola del parque. Eh, en el caso de Wander Franco, mira, ellos, ellos tienen más conocimiento de lo que pasó el año pasado con Wander, el prospecto número uno de todas las grandes ligas. Eh, la mentalidad de que Wander puede ser un Vladimir Guerrero, un Juan Soto etcétera, etcétera, que de pronto no ven tanta participación en la liga, no es un secreto, eh, que José Gómez vaya a tener el permiso para que él juegue con los con el escogido, pues digamos que eso es algo a corto plazo, pero creo que las, los movimientos que hace, que hace Jesús es pensando en el futuro del club, no y, y si pensamos en el futuro del club, creo que eh, un Cisneros, un Pimentel y obviamente una pieza importante como lo es O'Neill Cruz eh, creo que es importante, un todo no, no digamos que tenemos por muchos años eh, con lo que teníamos pero ahora con onil creo que se nos profundiza un poquito más y para este mismo año creo que también puede ser de buen impacto, ¿no? así que creo que es un buen cambio, para mí los todos eh, Junior Novoa siempre me lo enseñó cuando estaba en el i6 que me decía teníamos muchos pero no tenemos ninguno tampoco y en ese era el caso cuando teníamos a william Adams, a Mondesí eh, a Marco Hernández, teníamos a muchísimos pero de verdad no teníamos a nadie, porque cuando venía el playboy eh, no teníamos, y teníamos siempre que traer un importado o intentar en ese entonces con Michael eh, con Michael de León, que era un muchachito de tan solo 19, 20 años. Y, no había nadie y bueno, definido, eh, Pipe, en realidad. No había, no había, nadie, nadie, defini definido. No había nadie definido. Y por lo mismo cierto, pasa Pino. Por cierto, ¿qué tanto así tú evalúas, eh, evalúas el staff de, de, de coaches que tienes ahora en el equipo de los Gigantes del Cibao? Tremendo, tremendo. O Se ha hecho un tremendo un tremendo trabajo buscando coches que puedan que puedan aportar. Eh, obviamente no conocía mucho a los que ya estaban y, y, y hay recomendaciones de otra gente que, que son valiosas, no pero mantener a, a tipos como, como Abraham Núñez, mantener a un hombre como Rafael Fernández, que lo dirigí yo cuando estaba en Colombia y, y era un muchachito que estaba con los Mets. Eh, me parece increíble porque es un muchacho proactivo, que está avanzando, que está, que está empapado de lo que es la data de, de, de Nueva Era que se comunica bien con los jugadores creo que va a ser fundamental y obviamente eh, el BIF, el Wellington Cepeda que siempre ha trabajado conmigo, que es mi hermano y que es el hombre que en el que confío y que cualquier decisión que tomo no la tomo sin, sin, su, sin su bendición ¿no? es, un, es un conocedor del juego tiene buenos ojos eh, y también tiene muy buenas relaciones con, con los peloteros y ya para concluir ahí en el staff y no es tan largo, Brian Peña regresa a casa, eh, un cubano con mucho conocimiento del juego, dirige en ligas menores y, y, y como lo dije en, en mi introducción cuando estaba con Junior en el Live eh, de los Gigantes, creo que a mí me encanta tener eh, eh, dirigentes a mi lado y todos estos son muchachos que tienen perfil de dirigente y seguramente van a aportar Bueno, ya para finalizar Rueda, eh, queremos y, y, y, y en el mismo tono de deporte pero un poquito más en el, en el tono de lo que es la situación de, de salud de la pandemia que se está viviendo eh, en el mundo entero eh, eh, ¿qué, ¿qué medidas eh, ya tú tienes a, a nivel personal, independientemente de la que pueda tomar la liga eh, con el tema del coronavirus y cómo te ha afectado a ti eh, a, a nivel personal? Porque déjame decirte ahí mismo concluyo ya eh, eh, la entrevista eh, tú has roto muchos corazones, tanto en Licey eh, y aquí o sea, porque me dicen que, sí. que, que tú eres el baby face de, de, de, de, de la pelota dominicana Ajá. No, no, no. Que la, la, la, la face no, no, se ha visto afectada, pero sí eh, eh, ha sido difícil, ha sido durísimo. O sea, hace tres meses paramos y tres meses donde es una incertidumbre. Un mes estás en tu casa, en el otro mes intentas salir nuevamente. Eh, se abren los campos de entrenamiento, se abren los complejos, vuelven y los cierran, vuelven y los abren. Eh, las últimas dos semanas o la última semana hemos pasado por un sinnúmero de pruebas. Eh, existe la tensión de que los peloteros no han llegado a un acuerdo con los dueños que se sí han llegado, que no han llegado que las propuestas van y vienen y nada, uno se ve afectado no solamente mentalmente sino pues eh, tu vida también cambia un poco no nosotros fuimos afectados también por un golpe salarial, eh, nosotros no estamos en la misma situación de un jugador no obviamente que se puede dar el lujo de durar un año sin trabajar y, y sus ahorros pues le dan para, para el mantenimiento de su familia, en el caso de nosotros es diferente no vivimos en el día a día y y pues luchamos por, por, por, por traer el pancito a la, a la casa, ¿no? Pero, pero afortunadamente, pues ya no digamos que se llegó a un acuerdo, pero se llegó ya a, a, a un calendario, se va a jugar pelota ahora mismo, aquí estamos en Arizona y está bastante dura la situación eh, los casos han incrementado de una manera absurda y, y, y bueno, los, como te digo el, el sinnúmero de pruebas que estamos haciendo eh, por la cual estamos siendo sometidos, pues son arduas, son fuertes eh, y esperemos de que todos estemos saludables para que se pueda jugar béisbol. No, ya pasado mañana, el, el viernes, abrimos aquí, yo estoy en el estadio en este momento porque practicamos, pero antes de entrar al estadio, pues te sacan la sangre, te hacen el examen de la saliva, eh, te toman la temperatura, etcétera, etcétera. Así que los los, eh, los el protocolo es, es bastante, bastante fuerte, bastante exigente, pero es por la salud de todos, así que esperar de que todo el mundo se mantenga en salud y que la gente pueda disfrutar de un béisbol un poquito diferente un, desde su casa, por televisión, con reglas diferentes, eh, pero que al final del día pues es la diversión de todos. ¿Y, y sobre la, la, las fanáticas que quedaron con el corazón roto en el que ¿Qué vamos a hacer con ellas? Eh, no, las fanáticas que quedaron con el corazón roto en el licey, creo que los maridos o los novios se encargaron de, de sanar esas heridas porque... porque <risa> Cuando se, pierde, cuando se pierde una final en la capital, pues eh, eh, es bastante doloroso para el fanático y creo que cualquiera, cualquier fémina que, que, que tenía agrado por mi persona, pues eh, esos maridos se encargaron de, de, de, la de ponerla clara. Bueno, hermano, de verdad que gracias por el tiempo eh, dedicado. Sabemos que está trabajando fuertemente porque, como tú dices, ya Grandes Ligas va a empezar, ya tiene su fecha. Eh, para comenzar eh, esta, esta temporada de, de pelota, y aquí te esperamos el 30 de octubre, eh, eh, ¿para qué fecha? Bueno, sí, todo, dependerá, de to, todo dependerá, todo dependerá. Eh, hasta ahora está el 30 de octubre, pero Pipe seguro de que regresaría temprano, dependiendo cómo avance su equipo. Sí, no, yo siempre he sido de los que y mi familia lo entiende, así de, de que aquí se cae el último out de, del último juego que el equipo juegue, y al día siguiente estoy yo en un avión, no creo que lo... Los entrenamientos son fundamentales para un dirigente, para un cuerpo técnico, conocer sus jugadores, no solamente eh, la parte deportiva, sino también conocerlos eh, personalmente y empezar a establecer relaciones, ¿no? Así que yo llego de una vez, estoy ansioso de llegar a San Francisco, eh, conocerlos a todos, siempre estoy abierto a, a hablar con la prensa, no solamente... Eh, al aire, sino fuera del aire también compartir y bueno, hablar de lo que más nos gusta a todos que es la pelota no eh, está comprometido, Pipe, está comprometido para es venir bien. en vivo aquí en el, al estudio así que, sí, sí, sí, tranquilo allá, allá en San Francisco no, no está el mismo tráfico que en la capital, me imagino no, no, aquí, no, todo, no. aquí todo queda cinco minutos caminando <risa> al estadio puedes tú venir al estudio Ok, ok. No, no. Siempre, siempre. No, gracias, no hermano. Comprometido estoy. Ok. Gracias. Bendiciones. Un saludo a todos. Okay, Un placer, gracias. Pipe. Bueno, señores, ahí estuvimos, esta exclusiva. Hay que agradecer, eh, Luis, a nuestro hermano y amigo Junior Matrigué. Sí, sí, no, claro. Por que, la, por, quien por la es el realizador público, los gigantes del Cibao, sí. y por ende nos facilitó esta exclusiva que creo que los fanáticos en este momento la acaban de disfrutar. El nuevo manager oficial ya del equipo de los gigantes del Cibao, Luis Ureta, eh, Pipe. Sí. Se nos faltó preguntarle eso, porque qué es de Pipe? Que se llama Luis Felipe? Ah, Luis Felipe. Y parece que allá. El, el, el, el de Pipe. Sí. Me hubiese gustado el... preguntar porque eh, hay muchas eh, fanáticas que se están cambiando de equipo. Ya, están. Sí. Rey. Hay muchos... Sí, sí, sí. Liceístas que ahora están en los gigantes del sí, Cibao. Sí, Liceístas y Aguiluchas. Y Aguiluchas, sí. También? Pero él no ha estado en las aguas. Sí, pero está cerquitica ahora. No, ahora está más cerca Exacto. Ahora, él ha reconocido que en verdad el Cibao es gigante Y ahora él va a tener no, la no, oportunidad que el, No, que el, el Cibao siempre ha sido gigante Pero ahora él va a tener Porque la oportunidad Porque él, él nació en la liga siendo el chiribar de, de las, las Águilas Cibaeñas ¿sí? Sí. Que va a seguir esa Claro, claro Ahora él va a tener la oportunidad Tanto con todo el equipo y, y el cuerpo técnico O el staff de coaches De poder convertirlo aún más grande Consiguiendo un segundo campeonato aquí en la liga y en qué tiempo. En realidad que estamos viviendo, creo que esto es un campeonato que lo hace muy especial para cualquier equipo que se corone campeón, pero yo pienso, Roberto, no sé tú, de que este año los gigantes del Cibao saldrán con la corona. Tienen dos años sin clasificar, Mira. utilizando el sótano. O, o utilizándolo no, quedándose en el sótano en el sótano no en la quinta, en el último puesto entonces no en la quinta, no, quinta, último, no, no. último puesto, hemos quedado dos veces en el último puesto pero por Dios, tú estás como el penguer no, ayudar al equipo, no, es que es una realidad, <risa> no, pero mira pero ahora vamos a mira, llegar al primer lugar y mira, a ser campeón si déjame quieres. decirte, yo como parte del equipo en el área de la comercialización, que de hecho, eh, señores, yo pensé que este iba a ser un año difícil, pero la gente está ansiosa por colocar su promoción en, en, en los gigantes, recuerden que ahora también estamos, eh, hace tiempo que venimos trabajando con las plataformas digitales, lo que es nuestro, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestra página web, eh, nuestro Twitter eh, tiene mucho espacio eh, para abarcar, incluso eh, con precios sumamente asequibles, así que puede eh, acercarse o llamarnos eh, eso, a esas personas que están interesadas, no importa el tamaño de su empresa pero te decía que yo como comercializador, siempre uno tiene esa esperanza dice, pero en esta ocasión, miren, eso se siente. Y no es porque yo lo diga. La temporada muerta, los gigantes hicieron una, un, un movimiento eh, fantástico desde la gerencia, eh, desde el cuerpo técnico. Ya estamos viendo eh, eh, qué, qué, qué, qué, qué nivel de manager eh, nos gastamos. Mucha juventud en el equipo. Scoff, es coach de banca del equipo de Arizona a nivel de grandes Sí, no, ahora mismo está en, en, está en el play. En, en, el, en el estado de Arizona. O sea, estaba de Arizona ahí mismo, a durar la esquina. Vamos a la pausa, pero.